hoy claro, principalmente, tenía como meta eh, contarle a los asistentes el valor del diseño estratégico eh, como puente eh, y como visión a mejorar los proyectos de transformación digital y de experiencia de, de, de clientes y experiencia de, de personas. Bueno, es importante tener en cuenta que todo proceso de transformación digital ¿eh? Los equipos de personas que tienen que abordar ese proyecto son tan importantes como las intenciones que tenga la compañía una vez terminado el proceso. Muy importante que los equipos tecnológicos trabajen con los equipos de negocio y convertirse en equipos multifuncionales y evitar los silos de departamento. Pues hemos estado hablando de cómo hacer una transformación allá en empresas grandes. Con la filosofía de Bruce Lee, Be Water, my friend. Y el mundo de Boca.